Vos subes cuadra y aunque no tengas pa' calefacción Te vas calentito casa, soy un ¿Qué gangsta No yeah. se trata de un salario, se trata de la realidad Yo titulo jefe joder, de los pies Este es solo el principio El principio <risa> del puto imperio. Yeah Javi Matas Yeah, yeah De la puta vieja escuela